¿Qué tal ahí a todos? Es Capster desde MDA Records 1341 bitscom Ya saben, parceros, he estado en estos días muy interesado en promover un poco el conocimiento de estas cosas que tienen que ver con la promoción de la música, que tienen que ver con engrandecer nuestra marca, porque también es eso. Pues nada, eh, como les digo, estoy aquí desde 1341 bitscom y... Pues bueno, lo que tenemos de frente es nada más la parte de la intro de la página. Todos los que entren a 1341bits.com en este momento entran directamente a esta página, a esta secuencia, en donde pueden apreciar que pues, tenemos la promoción de, de la música nueva. Todavía está a la venta el y volumen 2 y tenemos videoclip de eso. Ya saben, acá está el de Ni Más Ni Menos. Y esto es lo nuevo, esto es lo nuevo pero pues nada, hoy no vamos a hablar tanto de estas promociones, ok? Vamos a interactuar con el conocimiento, normalmente podemos entrar al sitio oficial de 1341 bits, dándole clic ahí. Muy bien, y sí señores, ya entramos aquí, estamos en la secuencia, y pues nada, hablemos un poco porque <coughs> se trata de que ha habido mucho hueco, mucho bache con respecto a cómo debo de subir mi música, pero también ha habido mucho hueco, mucho bache, mucha laguna con respecto a qué debo hacer antes de intentar subir mi música o, o promoverla. Yo diría que hay que aprender primero sobre el orden de las cosas, una de las cosas eh, más importantes, porque una de las cosas más importantes que hay por hacer ante todo es aprender a identificar ¿En dónde debo subir mi música? ¿En dónde debo inscribir la data de esa música? Y una cosa es la distribuidora y otra cosa es la PRo o la Performing Rights Organization o la organización de gestión de derechos. En Colombia hay Coya en, eh, en Canadá es CISAC. En Estados Unidos BMI, ASCAP. En Europa está el SGAE o el SEDA. Eh, y así sucesivamente cada país va a tener una organización de gestión de derechos. Allí es donde se inscribe la música y, y los autores y todo lo que tiene que ver con el publishing. ¿ok? Pero no hay que subir audio. El audio es a través de las agregadoras, a través de las distribuidoras. Siempre he hecho mucha fuerza en que es bueno invertir, pero también es bueno conocer. Y para eso es que están las distribuidoras de pago y las distribuidoras gratuitas. Hoy vamos a entender una práctica muy sencilla, es muy fácil, realmente es dedicarle tiempo, todo lo que no requiere de sus chavos, de sus pesos, de sus dólares, de sus euros, va a requerir de su tiempo, en cualquier idioma tiempo es el mismo, entonces, parceros, parceras, por favor presten mucha atención porque es momento de hacer que nosotros brillemos, es momento de hacer que nuestra carrera se sienta en control. Dígame una cosa, ¿usted no quisiera que su música fuera escuchada por muchas personas y que de esas muchas personas luego pudieras contar para hacer conciertos? Porque el coronavirus no se va a quedar toda la vida y esto no se va a quedar así. Esto va a tener que cierto, volver a reanudar sus labores todo el mundo. Bueno, hay que estar preparados, hay que tener música subida en las plataformas debidamente, subida con antelación. Hay una guía muy importante que se llama Guía de Lanzamientos para Álbumes y Sencillos, está aquí mismo en la página de 1341 Bits, la pueden encontrar en el menú, si se desplazan hacia acá hacia la parte del menú, van a poder ir a encontrar estos materiales eh, en la tienda directamente, ya saben, pues me gustaría que le echaran un vistazo también a todas estas cosas porque son muy, muy, muy importantes, cada una de estas tiene submenús, algunas tienen unos más amplios, eh, como pueden ver así que pueden sacar un tiempito a todo esto porque de verdad es muy importante, pero bueno lo que íbamos y lo que estaba diciéndoles es, es, es bastante importante identificar primero qué es para qué, pues bueno hoy vamos a pasar a través de una agregadora web o, o de una distribuidora gratuita, su nombre es FreshTunes, ya mucha gente la conoce obviamente, cuando recién arrancaban por el año 2015 o 16 creo que fue recién eh, ellos sembraron un formulario de inscripción para interesados en, en Facebook. Directamente se tenía que entrar a FreshTunes a través de Facebook. Actualmente no sé cómo esté la entrada a FreshTunes, si sea así o si ya entras directo a, a la página como tal, al, al apartado como tal, pero sí es bueno que sepan que, sea cual sea el método, esta agregadora, Parse tiene muy buenos beneficios para las personas. Sobre todo, digo... Beneficios no la parte del dinero porque la gente malentiende siempre que hablo de beneficios y creen que hablo de dinero y hay muchas otras cosas mucho más importantes que la monetización o el streaming, hay cosas para el artista mucho más valiosas que pueden traer en su tiempo y en su medida bucles enormes de dinero, entonces por eso no hay que preocuparnos únicamente de una fuente o el streaming, es solo una de 5 o 6 opciones que hay, entonces presten mucha atención. Hoy vamos a ir a revisar qué es eso de Fresh Tunes. ¿Han visto en alguna parte que los artistas, sobre todo pasa con los artistas que están muy organizados y con artistas de, de sellos de gran catálogo también, que montan en redes sociales eh, un, un, un link que le permite ir a uno como a una, a una web, pero esa web solamente tiene los, los apartados de Spotify, iTunes, de de YouTube, de de Deezer, de bueno, de tantas que hay, cierto. Solo eso, no, no, no, no es una website, no es algo que puedes entrar y como cacharrear mucho, pero sí está neta y exclusivamente la música. Eso se llaman smart links, esos links inteligentes, o pues smart links. Lo que proveen a la persona que escucha es de variedad, en primera instancia. Segundo, de de, de una posibilidad de que se haga un fan, de que haga engagement, de que conecte con el artista a través de ese Smart Link. En ese Smart Link se provee la, la, la capacidad de ir directo a las páginas web oficiales del artista, si las tiene. Si no las tiene, pues igual hay muchas otras cosas interesantes que se pueden eh, añadir al Smart Link. Pues bueno, parceros y parceras, eh, sin más, espero que les haya gustado el preámbulo, cierto la intro, porque... Es un poco de conciencia. Recuerden, yo siempre voy con esto de las tres M's, mentalidad, música y marketing, y hay que tener mucha, mucha claridad en la parte de la mentalidad. Para eso, hay que entrarle con calma, escuchar cuando nos hablan. Bueno, parceros, eh, sin más, vamos a abrir aquí, yo ya tengo lista mi página de Fresh Tunes. Esto es una de las páginas que provee los Smart Links a través de un servicio llamado Band Link. ¿Sí o okay. qué? Eh, esto que ven aquí al lado izquierdo de la pantalla, es donde está ya posicionada la información, así que es como lo va a ver el usuario. Y aquí es como yo preparo todo esto. Aquí este es el Smart Link que preparé para un, algo llamado Quad Packs, el número 4. Tengo cuatro ediciones de paquetes de bits que se han venido usando eh, a lo largo y ancho del tiempo, desde que se abrieron los servicios de 13, 41 bits. Así que esta, por ejemplo, este, este pequeño eh, espacio que estamos viendo aquí con este... SmartLink está dedicado a ese quad pack de 1341 bits, pero también vamos a, a crear uno hoy nuevo. Estoy mostrándoles algo que publiqué recién y está en mi página de 1341 bits en Facebook para que la busquen si no la conocen. Um, entonces, como les decía, aquí está al lado izquierdo el resultado. Aquí está cómo se construye. Todos estos links vienen y aparecen aquí, en estas áreas. Como pueden ver, aquí hay... Eh, esto lo pone por defecto ya... Eh, Fresh Tunes nos coloca para que la gente pueda ir a, a comprar, pueden hacer preview, pueden un, un preview ahí de, uno de los beats, los de iTunes, lo, bueno estos eh, rusos obviamente parce, me disculpan, no entiendo el idioma, pero eh, es de otra línea, otro país y esto podrías explotarlo en ese país, ok eso materia para otro video porque esto se puede, se puede captar, sí ya lo he hecho, por eso les digo parceros después lo tratamos. Y puedes añadir links. Este link no existía, esto iba hasta Yandex Music, ¿ok? Y aquí están los apartados míos. Si se fijan en la parte de abajo, va cambiando acá en esta parte de abajo, acá en esta, va cambiando a las cuentas mías, a los links que yo le inserté, ¿okay? Entonces, pues nada, esto es muy importante, ya sabe, la gente tiene en un solo espacio eh, para ver esto. Ah, ¿y cómo se vería eso entonces? Es muy sencillo, vamos a darle acá abrir en una pestaña nueva y lo vemos aquí y así es como se ve ok entonces dice por ejemplo uh, mira tal cual tal cual mire que no hay nada más que distraiga por los laterales no hay nada más que ah, aquí hay unas nalgas que por aquí hay un muchacho que por aquí hay un, un aparatico que acá hay un videojuego que nada solo la neta y exclusivamente lo que la gente va a ir a escuchar es lo suyo tal cual una fotografía que viene, la ponen ellos cuando uno la, la envía al lanzamiento, la usan para eso, automáticamente. Si tienes algo en YouTube, en el link que te piden de YouTube, pues obviamente le das play, vas a poder tener acceso al, al material. Si lo tienes monetizando el canal, obviamente va a haber una reproducción. Tú tienes aquí, que puedes seguir viendo más videitos. O sea, la gente puede venir a comprar, ya saben, a través de estos servicios. <coughs> si le damos aquí comprar, por ejemplo, en iTunes... Veamos qué sucede, a dónde nos lleva y es correcto, muy bien, lo mismo va a pasar si vengo a música de Apple, a esta. vamos a buscar qué es esto, veamos qué es esto, ok, um, sí, no entiendo el ruso, <ríe> bueno, está traducido al español, eh, lo traduce del todo, paquetes cuádruples número 4, sí, el quad pack, Ajá, así es, se ve muy bonito, muestra mucha información mía, hay un botón de mostrar más. Me siguen mostrando cosas, excelente. El underground SEV está ahí. Un saludo para Narusley, la rebuena mi perro. Um, y como pueden ver, también hay pues, publicidad de ellos y dónde pueden descargar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, un saludo para todos mis panas rusos. <ríe> Muchas gracias, panas. Tienen un sitio muy bonito que está distribuyendo contenido de Capser y de NBA Records. Bueno, parceros, ¿qué tal? Se ve chévere, ¿no? Se ve bien. Entonces, ¿qué tal si aprendemos a hacer esto de una buena vez? Van a requerir, para esta receta, mis amigos, van a requerir tener links de su website. Si no la tienen, pues pueden abrir una en Blogger, ya saben, también puede ser. Blogger es una muy buena opción también para quienes no tienen en este momento tiempo de... de Chequear cómo es todo esto de la website y toda la cosa, de pronto no tienen el recurso. Um, está el link de Instagram, se lo van a pedir también. El de Facebook, ya saben. El de Twitter, el de YouTube, este de ellos que es de Rusia, pero yo ya saben, mis panas rusos no me colaboran mucho. SoundCloud, aquí está también. Configuraciones, video, normalmente aquí va a decir que no. Aquí dice no, pero cuando le metes el link de YouTube, este, cuando se lo pones, automáticamente empieza a mostrar aquí en la mitad de esta foto y de SoundCloud al video de YouTube. Y aquí pues, la persona puede andar, navegar, puede buscar más cosas, como pueden ver. Soy un psicótico con la 404, también hay material nuevo, ya saben, lo pueden chequear. Y hasta los viejos recuerdos de cosas que han pasado, pero muy bien esto, todo esto es válido parceros, todo esto es válido, el THC qué bien, mire, estoy viéndolo desde la misma página, excelente, bueno parceros, um, aquí debajo links personalizados, aquí estos son los que vienen por defecto, esto se lo pone usted eh, FreshTunes, así que no necesita usted ponerse aquí a inventar los puede eliminar, si quiere los elimina pero también puede agregar como pueden ver, yo añadí acá al final la página de mdrecords.com. Le di a añadir link, puse el Tales y listo. Y le das guardar y listo. Esto no hace sino refrescarse. ¿Qué tal? ¿Se ve bien, no? Fresh Tunes. Ya saben, lo primero que tienen que hacer es abrir una cuenta en Fresh Tunes. Es necesario que abran una cuenta en Fresh Tunes, amigos. Ya lo saben, ¿ok? Bueno, parceros. Um, vamos a ir entonces manos a la obra porque necesitamos que nos haga bomba la camisa. ¿Cómo se hace esto? Viene a su sección de álbumes, ¿ok? Viene a su sección de álbumes, ahí es donde usted va a escoger qué quiere hacer, ¿sí? Entonces, así como está, mira, él le dice a usted, el underground es heavy, crea SmartLink página. SmartLink recopila automáticamente links a su lanzamiento de los servicios de transmisión y las tiendas digitales más populares. Usted también puede agregar enlaces a sus perfiles de redes sociales, agregar un video de YouTube o de SoundCloud. SmartLink es conveniente para compartir con sus oyentes será más fácil y rápido para ellos encontrar su lanzamiento en su servicio de transmisión favorito lo ven y es así lo que les decía hay gente que es 100% una cosa o por otro lado ok y convertirse en sus seguidores en las redes sociales démosle crear en el botón amarillo y automáticamente viene así ellos toman la captura inicial esto no le tarda a usted nada este tutorial sí se está demorando porque es un tutorial pero esto no se tarda nada crear un Smart Link. Desde que tengas lo necesario, no se va a tardar nada. Absolutamente. So, viene aquí el espacio para la website, te paras aquí, ahí abre el cursor. se viene para el de Instagram, abre el cursor. viene para el de Facebook, abre el cursor. Twitter, lo mismo para YouTube, lo mismo para el de los panarrusos usted que también es ruso. Y aquí el de SoundCloud. Ok, configuración, video, mire que dice que no. ¿Lo ves? Y ves que aquí no hay nada entre el preview y la fotografía. Ahí todavía no está reconociendo a nadie. Esto viene por defecto. Estos son los links por defecto. Los que hacen nada acabo de decir que se pueden eliminar, pero que también puedes añadir links. Aquí puedes añadir más cosas que necesites a tu Smart Link. Hasta el momento está en blanco. Tenemos un lienzo en blanco para el Smart Linking que vamos a hacer de el Underground is Heavy. ¿Ok? vamos a ir entonces a poner nuestra página y nuestra página es ta, ta, tan, ta, tan, https 2 slash mda records, ahí está, qué bien eso, acá está, listo, mdurecords.com entonces vamos a ver el link de Instagram, ok, entonces vamos a Instagram cortamos el link lo traemos acá, lo pegamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo en Facebook. Um, yo aquí quisiera que no se viera esa página ni esta. Vamos a ir a buscar una página, la página de, de MD Records. Tal cual, ahí está. Cortas el link, lo sustraes, tan, lo pones acá, pega. Le, vamos para Twitter, la misma maroma cortar, pega súper fácil, ¿no? vas a YouTube, ya tienes que tener previamente todo, esta es la cuenta del THC vamos a abrir la de Envio Records llegamos acá copiamos el link, ya sabes sacamos el link de aquí de YouTube para acá para donde estamos armando el Smart Link a los rusos ahí me la quedan debiendo, parceros, qué pena no tengo conexión con esos rusos SoundCloud ya estaba ahí memorizado, listo, ok, pero ya saben, es este, es el mismo link, tal cual, lo cortan, lo copian, ya saben, parce, me puede seguir aquí, así tal, igual en todos los otros sitios donde hemos estado viniendo, mostrando todo esto, parce, aquí se pueden ir a suscribir, puede seguirnos, también tengo página de Capster, parce, aquí estamos en, en Twitter, de vez en cuando escribámonos. <risas> Facebook, ya saben, también estamos en Facebook, estamos muy presentes. En Facebook estamos muy presentes. En Instagram también tenemos nuestro propio sitio de 1341 bits.com Está es la sección de la tienda, aquí pueden encontrar todo lo que está saliendo. Parse, panas, eh, nada, un blogger estamos también. Pues nada, esto es el Smart Link que vamos a ir eh, tratando como de pulir de a poquito. Ya nos falta poquito, vamos aquí. El tema usted verá si los pone clarito, si le gusta blanquito. A mí me ya más oscuro, se ve elegante, se ve chévere, no distrae. Debajo de Yandex Music podemos añadir otros links. Aquí, por ejemplo, en añadir enlace, sí, acá en la sección de enlaces personalizados, estos son los que pone por defecto Fresh Tunes para usted. Estos son los que ya subió, envió usted cuando le dio la música y todo hace un tiempo. Entonces, ¿ahora que le va a sacar el Smart Link? ¡Pum! Ya esto está por defecto. Es aquí donde le di añadir que voy a poner algo nuevo. Pongamos el de NBA Records, añadimos otro y podemos añadir el de 1341 bits, el de la tienda puede ser por ejemplo. Copiémoslo y démosle pega. Perfecto. Y eh, ese cambio se va a ver reflejado acá y también el cambio de que aquí no vemos en este momento entre el botón de Preview, y, el botón de, y, la, y la fotografía no se ve todavía nada, ahí en la mitad entre esta foto y ese botón de preview, que si le doy play, debe de sonar, obviamente, eh, pues va a estar el link de nuestro canal de YouTube y el de SoundCloud, obviamente estuviera el de los rusos, pero panas, no nos hablamos, <risa> ok, démosle a esto guardar para darle a actualizar de una vez, darnos cuenta qué está pasando, y como podemos ver, ya se actualizó y ahora está la foto y entre el botón de preview que estaba abajo ya se encuentra el canal de SoundCloud. Mire, ahí está el logo. Y también está el de YouTube. Y si le doy play a estas cosas, cada vez que le doy play va a haber monetización para que lo sepa. Si su canal está monetizando, obviamente, parte va a hacer sus regalías, va a hacer su dinerito, va a hacer su pasta, va a hacer sus reales, sus chavos, ya saben. Entonces, panas, ya saben, con toda la moral que sí, esto es lo que viene. Es muy bueno que usted tenga, por ejemplo, varias cositas montadas y que tenga ese canal activo, porque la gente va a intentar hacer esto, va a usmear va a mirar a ver qué tiene subido por ahí, para ver qué más hay, qué otro contenido me, me provee este artista, o este sello, o este entretenedor, o lo que sea. Aquí puede usted fijarse si se están dando los lanzamientos bien, o sea, así se estarán viendo bien. Miremos cómo se ve desde un Smart Link. Desde un Smart Link se ve la verdad. Bueno, eh... Pues nada, uh, los logotipos de iTunes, Apple Music, esto, Deezer, Spotify, Yandex Music y los links que yo puse. Aquí aparece, entre, démosle a esto refrescar parse porque a veces Freshtunes se enloquece y pongamos esto en inglés porque a Twitter le ponéis que gorjeo, una cosa toda rara. Bueno, listo, aquí está, perfecto. Y veo que si están mis links, chequeo que si estén entrando a, las, a ambos, eh, miremos el de 1341, Miremos el de el otro, el de NDA. Perfecto, acá está. Ya saben, después vienen y se echan la pasadita. Este también, aquí también tengo mis logotipos de Facebook, de Twitter, de Gorgeo, Gorgeo, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Spotify, de, de SoundCloud. Y ahí está la música. La gente puede ir a escuchar más y le oprimen el botón naranja. O sea, la cuestión es de que si se fijan el contenido es como el mismo, porque tiene que ver, es lo mismo porque son las cuentas conectadas, están, están como haciendo un hiperlinking, esto es muy importante, acá en la galería pues es fotografía obviamente, últimas actualizaciones, lo que tiene que ver con tweets, ya saben estamos promoviendo esta canción, ahí con el al fulano, un saludo, eh, bueno así a vuelo de pájaro como para que vean, acá hay una tienda, pueden conseguir cositas vacancitas parse visiten luego con tiempo si quieren saber un poco acerca de con mucho gusto ya saben botones naranja leer más para más información dejar acá el mensaje hola qué más está tin si necesita parse hablar eh, de cosas de negocios también me puedo hablar por aquí y entablamos una conversación bien bacano parceros ya saben esta es la página bien listo ahí está está funcional está perfecto acá está la de 1341. está funcional también sí señor está perfecta ya saben que van hasta el final entra al sitio oficial normal. La gente puede hacer todo esto, yo porque lo estoy haciendo abuelo de pájaro, pero la gente viene a hacer estos chequeos para conocer más la propuesta. ¿sí? Cuando le interesa algo de lo que usted está haciendo, va a intentar como socavar, va a intentar buscar por donde sea y por el medio que sea, a ver si encuentra ahí algo más. Y si no hay nada más, va a buscar a alguien más con quien hacer eso, así de sencillo. Y no los culpe, así funciona la cosa. Entonces, parce, ya sabe, Sí, aquí es de este triangulito, ya sabe, compartir se le abre este menú para que a cada una de las redes o hasta incluso WhatsApp y copiar el link también, que es muy importante. Cierras esto. Todo está muy bien. Pues creo yo que quedó muy bonito. Vamos a ver qué tal. Démosle a esto un vistazo. Oh, wow. Se ve muy bien. Vamos a darle así para ir chequeando. Ahí está tal cual. Las personas pueden apreciar en una sola página en una sola estación todas las posibles fuentes para el underground es heavy, en mi caso que es la canción que quiero mostrar aquí en el tutorial aparecen mis enlaces, también aparece todo esto, esto es por ejemplo la página de MD Records, acá en la parte de acá bajito se pueden dar cuenta eh, aquí Instagram, aquí YouTube, aquí Twitter, aquí Facebook y aquí mis enlaces de 1341 bits, el de MD Records, acá está Yandex, los que quieran escuchar por Spotify, Deezer, ta, ta, ta, etcétera, ya saben, hay que darle play al avance para ver si, sí, si, todo está funcionando perfectamente, que todo esté andando y marchando bien. Creo que estuvo muy bien, pues nada, es esto, parte de lo que me refería, quería mostrarles cómo aprovechar la herramienta del Smart Linking porque es muy importante y me parece que... Podrían finalmente, antes de irme, cojan la tecla control del teclado de su computadora, de su laptop y la el scroll del ratón y le hace hacia atrás para disminuir o para aumentar. Aumentar, disminuir, hacia abajo disminuye, hacia arriba aumenta. Ok, listo, cuando lo tenga así, viene y le toma a eso una captura de pantalla. Tan, listo, espere parce, tomémosla en el idioma que es inglés, eso. Ok, y ahí le hunde la, la teclita listo, ahí se lo di. viene y la pega en este programa o en el que usted quiera, exacto y con esto es que usted se va a ir a andar a Facebook, con esto es que usted se va a ir a andar a todos los sitios para que usted pueda hacer promoción de su material y no tenga simplemente que cuando pega el link se vea ya como muy Fresh Tunes, eh, el nombre de la canción de abajo o al frente, una fotico muy pequeñita, No, esto es un poco mejor parce que esa opción que da el link entonces pues nada, ya con este ponen eh, la cara en, en las redes sociales mucho más fácil, un post larguito, hasta poco convencional, está bacano y vienen eh, a insertar eso en sus páginas web o en su blogger, si tienen blogger también, ya saben y qué bueno sería si para una próxima nos vemos en un video montando todo esto, un Smart Linking, moviendo exactamente ya con otra canción eh, todo desde Blogger, para tener la experiencia como de website, para ir un poquito profundizando en, ese, en esas aguas que son tan importantes. Todo esto son herramientas que permiten al usuario disfrutar del contenido, de su música, de lo que usted tanto ama, de lo que tanto se esfuerza haciendo, Parsi, sí, si en verdad lo está haciendo de verdad. Estos servicios también existen en forma de pago, para que sepan. Y restablezcamos esto acá un momentico al tamaño normal. Es muy, muy chévere, muy bacano, pero por ejemplo, y sí, no, permite que nadie se distraiga. Sí, está muy bien, está muy bien. Pero por ejemplo, si yo quiero añadir un título, no puedo en la parte superior. Si quiero añadir texto en esta parte, no puedo. Si quiero añadir un video acá y una fotografía, no puedo. Si quiero añadir acá una camiseta de El Underground is Heavy, porque es la canción que estamos promoviendo, no aquí está El Underground is Heavy, no puedo. Si quiero poner un botón de PayPal, no puedo. Ah, pero Capser, eso ya no es un Smart Link. Sí, es un Smart Link, pero con esteroides. Bienvenidos a la era de MDA Records y 1341 Beats, Parse, donde todo eso es posible. Entonces, parceros, ya saben, se pueden poner en contacto y con mucho gusto podemos hacer su Smart Link profesional, estilo Hulk. Parceros, muchas gracias. Es Capser, ya saben, si están viendo este videito desde la página de YouTube, por favor, suscríbase si no se ha suscrito y déleme un like ahí a ese videito para que sea un buen aporte a esta comunidad. No olvide, por favor, activar la campanita. Si está desde Facebook, Parse, desde Instagram, la Rebuena, la Máxima, denle un like ahí, Parse, comparta tan amable porque es una red social, es para compartir, es para que crezcamos y nos motivemos y sigamos mostrando ese talento que tenemos. La Re Mejores, Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¡Biach!